Dentro de Matrix En la publicación anterior hemos visto el artículo confirmado, vivimos en una simulación, de Fodkan, o Khan, publicado en la revista Scientific American el pasado 1 de abril del 2021, día que se celebra en Estados Unidos el Día de los Santos Inocentes. En este artículo, entre otras muchas cosas, Ford Kahn nombra a Elon Musk diciendo que jamás debemos dudar de sus palabras. Kahn se refiere a las palabras que Musk pronunció sobre el argumento de la simulación. Hipótesis: La teoría de Elon Musk, el universo en el que vivimos, es una simulación. El CEO de SpaceX o SpaceX cree que existen múltiples realidades, como en la Matrix. Su explicación. También vimos quién es Tom Campbell y su relación con Robert Monroe. Campbell también describe las realidades como realidades virtuales. What it looks like is is just kind of a cartoon to give you a little perspective what i have in the green circle said so pmr that's our universe that's our physical reality and that is a billion times bigger compared to the rest of it than it really is okay that's all of our universe including us now what's inside of the red line you see i've labeled that os that's our system that's our physical reality plus all of non-physical which means other than physical that interacts with our physical reality okay so all of that stuff where you interact with Uncle Frank who died last week and so on, you know, that's all part of OS, right? That's all a lot of the paranormal stuff. The, the reality that we generally think of as the non-physical is really just this little part that's inside the red ring. That's just that part of that non-physical interacting with us, because if we interact with it here, then it's defined to be inside that red ring. That's just the part of the non-physical we interact with. Well, what's all this other stuff? Well, everything outside of that red ring Is stuff that doesn't know we exist we have no idea that it exists it has no idea that we exist okay it's out there the only way to know about that's to go out there and experience it okay here's other PMRs this is PMR 1 2 that's us then there's K you know dot dot dot K you can tell I'm a physicist, right I do things like that 1 2 dot dot dot K these are others because They're they're different than physical. They're not quite as constrained enough to make it really a physical place, but it's not entirely unconstrained like the rest of this is. But there's lots of these. I, I just have a few. Like I say, I've been in about 20 or 30 of these. Um, I've been in probably 10 or 12 of these big ones. What are these big ones? Well, the reality is kind of broken up into organizational units that. The best way I can say is each one represents a kind of experimental protocol. Okay, it's the way things are done. All of these units are involved in um, developing consciousness, lowering consciousness entropy. That's what they're all about. But they go about it in different ways. It's different experiments. Our, our experiment or the experiment that we're kind of part of is one of the more lawful experiments. That, way, that means there's more rules. Some of these have a lot less rules. Some of them just have different rules you can't just if you want to find the best way to lower your entropy if you're this big consciousness system you don't just do one thing say well that's good enough you do everything you can think of right this is evolution evolution fills every gap explores every idea and sees what works well there's a whole lot more ideas than just the one that creates this physical matter reality and that's what all these other things are doing that's what these other physical realities are doing that's what these other big frames are doing so within this frame it's it's a it's a probably a, I would say on a scale of 1 of to 10 it's probably about a, an 8 in the rule in the number of rules and how con, constrained it is by those rules Now again you need you need rules to constrain things otherwise you don't have traction as far as your ability to learn without the rules That make this physical reality it's very very difficult to learn think of a, uh, a football team i know football means something different to you than it does to me but it won't matter in this example think of a football team and the football team doesn't have any rules maybe it has one rule and that's get the ball to the goal and that's the only rule it has so you got two teams with a bunch of people on both teams and that's the only rule they have would that be an interesting game no what would happen it'd be zero zero at the end of the You know, the last quarter, wouldn't it? Because it would just be this big lump of people, unless one team was a whole lot bigger and stronger than the other. I mean, teams are generally pretty evenly matched. It just wouldn't be much fun. You'd just see a whole bunch of people, you know, in a fight for, you know, three hours and then you'd go home. You know, it would not be interesting. So we have rules actually makes the game viable. It turns it into a game. It makes something interesting. Something's going on there. There's interaction, there's planning, there's plots, there's strategy. You get all that with rules. If you don't have rules, not much goes on. So rules make a difference. It makes a different game. All of these things are playing a slightly different game. And these big units are playing generally a different game. They're playing rugby, you know, instead. They're doing an entirely different game or maybe this one or hers doing basketball, you know. It's a different rule set but similar. Next El argumento de la simulación tiene un gran debate abierto, pero apartando las declaraciones y artículos, ¿se puede comprobar realmente que estamos dentro de una simulación? Repasemos lo que dice la física sobre nuestro universo. Para empezar, volvemos a repasar la dualidad onda-partícula, ya que esto es un punto a favor de nuestra… que demuestra que vivimos en una simulación. En la publicación anterior se pudo ver un vídeo sobre el experimento de la doble rendija y cómo se produce el efecto onda-partícula cuando interviene un observador. En esencia, este experimento demuestra que la realidad está compuesta de ondas de información y probabilidades, las cuales se convierten en materia en presencia de un observador manifestándose así la realidad física ante el observador. Para entender esto, es necesario entender que si el universo es una simulación, esta simulación debería dejar un rastro de tal simulación. La dualidad onda-partícula demuestra que nuestra realidad es una simulación, siempre que se vea desde la perspectiva de una realidad simulada. Vimos el ejemplo de un videojuego, el de Minecraft. Por norma general, cuando una computadora no tiene potencia, o Internet es lento, se produce el llamado video lag, retraso de la imagen. Por ejemplo, si jugamos al Minecraft y le ponemos un frame per second, uh, frame per second sería marcos por segundo ¿m? o parpadeos por segundo, podremos apreciar que el entorno, el, este, el escenario del videojuego, sufre un retraso, un video lag. Es como el jet lag cuando viajamos, hasta que el cuerpo se adapta al nuevo horario. Y el escenario del videojuego va apareciendo a trompicones a medida que el personaje del Minecraft va avanzando sobre el escenario. Esto es exactamente lo que ocurre en nuestra realidad física. El escenario que no se ha cargado sería la realidad en forma de onda. Información, probabilidad y el escenario que se carga aparece, sería onda colapsada en materia en presencia del observador, en este caso el personaje del videojuego. En el siguiente vídeo puede apreciarse este efecto de retraso o video lag. La mecánica cuántica viene a decirnos que sucede exactamente esto, pero a una velocidad tan rápida, velocidad de la luz, que no podemos apreciarlo.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 Cada vez más la teoría cuántica está siendo simulada en términos de información y computación. Algunos especialistas creen que, en su nivel más fundamental, puede que la naturaleza no sea matemática pura, sino información pura, como los ceros y los unos de las computadoras. Al respecto, el reconocido físico John Wheeler propuso que todo lo que pasa desde la interacción de partículas hacia arriba es en cierta forma computación. Si uno mira las señales del universo, la estructura de la materia en su escala más pequeña se da cuenta que no son más que bits realizando operaciones digitales locales, dice Seth Lloyd del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Noticia. Ahora tenemos la dualidad onda-partícula como punto a favor para demostrar que nuestro universo es una simulación. Albert Einstein también se pronunció sobre esto, pero el problema de Albert es que en su época no existían ordenadores y videojuegos como hoy día, y por lo tanto no concebía el concepto de universo digital simulado, y de esto se deduce las palabras que pronunció sobre el papel del espacio en, el, en este universo.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 Físicos presentan una importante teoría que mantiene que el tiempo es una creación de la mente, en esto haciendo eco de lo que diversas tradiciones filosóficas han mantenido por milenios. Espacio-tiempo podría ser un fenómeno cuántico. Una serie de conjeturas en física teórica sugiere que el espacio y el tiempo son, en realidad, una forma de expresar las propiedades cuánticas de los objetos. Noticia. En el siguiente vídeo se puede ver un atardecer en el videojuego Grand Thief Auto V. Se puede apreciar la transición de día a noche. Cuando oímos eso de que el tiempo no existe y que el espacio-tiempo está entremezclados, es básicamente lo que ocurre en el videojuego. Para el personaje del videojuego, el tiempo transcurre dentro de la simulación. El personaje siente el atardecer. Como el resultado del movimiento de la Tierra, rotación. Pero para nosotros es solo un cambio en el algoritmo del videojuego, que está cambiando la interface visual. Por lo tanto, para nosotros el tiempo no existe como tal dentro del videojuego. El personaje del videojuego experimenta dentro de su interface visual el atardecer como un fenómeno causado por el tiempo. Pero desde nuestra perspectiva, o a través de la interfaz subjetiva integrada del videojuego, pantalla, lo vemos como un algoritmo ejecutándose. Aún así, este algoritmo tiene un tiempo determinado de transición entre una fase del día en el videojuego y la otra. Y ese tiempo es el que Tom Campbell llama tiempo del reloj, tiempo del reloj de la computadora. Conceptos como luz, oscuridad, ángel, demonio, bien, mal, plana, redonda amanecer, atardecer, uno, cero, etc., se refieren a un fenómeno que, cuando, que ocurre dentro de este universo, dualidad. Pero este universo es una simulación, una realidad virtual, y como este fenómeno binario lo produce este universo, que es una simulación, solo puede describirse de una forma, programa o algoritmo. No hay, tal cosa como un demonio surgiendo, no hay tal cosa como un demonio surgido de las entrañas de la oscuridad luchando contra un ángel proveniente de la luz, sino que hay un programa o un algoritmo que se ejecuta con esas características, porque este universo y los demás son simulaciones, palabras como demonio o ángel o luz u oscuridad. Son conceptos antiguos y seguimos usándolos para describir un fenómeno que es propio de la simulación. He estado pensando en nosotros, Tom. En los binarios que forman la naturaleza de las cosas. Los unos y los ceros. La luz y la oscuridad. La elección y su ausencia. Fod en su artículo confirmado, Vivimos en una simulación, también se refiere a la velocidad de la luz como una prueba más de que vivimos dentro de una simulación. Esto nos ayuda a llegar a una observación interesante sobre la naturaleza del espacio en nuestro universo. Si estamos en una simulación, como parece, entonces el espacio es una propiedad abstracta escrita en código. Esto no es real, es análogo a los números 7 millones y uno en nuestro ejemplo. Solo diferentes representaciones abstractas en el mismo bloque de memoria de tamaño. Arriba, abajo, adelante, atrás. 10 millas, un millón de millas. Estos son solo símbolos. La velocidad de cualquier cosa que se mueva a través del espacio y por lo tanto cambie el espacio o realice una operación en el espacio, representa el alcance del impacto causal de cualquier operación en la variable espacio. Este impacto causal no puede extenderse más allá de unos 300.000 kilómetros, dado que la computadora del universo realiza una operación por segundo. Podemos ver ahora que la velocidad de la luz cumple con todos los criterios de un artefacto de hardware identificado en nuestra observación de nuestras propias construcciones de computadora. Permanece igual independientemente de la velocidad del observador, simulado. Se observa como un límite, máximo. Es inexplicable por la física del universo y es absoluto. La velocidad de la luz es un artefacto de hardware que muestra que vivimos en un universo simulado. Lo que Fotkan quiere decir es que según la relatividad especial de Einstein, la velocidad de la luz siempre es la misma, independientemente del observador. Esto significa que la velocidad de la luz es una constante y no una variable. Dentro de un videojuego existen múltiples variables, algoritmos, pero siempre permanecerá la misma constante, la velocidad del procesador. Según la relatividad especial y el experimento visual del tren sobre la relatividad especial, la ciencia nos dice que la velocidad de la luz es siempre una constante. Einstein se basó a su vez en dos hipótesis. Las leyes de la física son las mismas mientras el sistema de referencia sea el mismo e inercial, esto es, ambos se mueven a una velocidad constante. Si una ley se cumple en un sistema, también se debe de cumplir el otro. 2. La velocidad de la luz es una constante universal, que se define como c. Que era constante lo habían demostrado algunos años antes otros dos grandes científicos, Michelson y Morley. Fuente. ¿Qué establece Einstein en su teoría de la relatividad especial? En 1905 Albert Einstein determinó que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores y que la velocidad de la luz en el vacío era independiente del movimiento de todos los observadores. Esta fue la teoría de la relatividad especial. Tenemos un tren que va a 200 kilómetros por hora. Tenemos un sujeto, la bola, velocidad a 20. Para el primer observador, la velocidad de la pelota es de 20 kilómetros. 2. Para el observador 2, la velocidad de la pelota es de 220, porque a la velocidad del tren... Se suma la velocidad de la pelota. Luz, linterna, 300.000 km por hora. Vagón, 200 km por hora. Para el primer observador, la velocidad de la luz es de 300.000. Para el segundo observador, la velocidad de la luz sigue siendo 300.000, porque es el límite total del programa de la computadora. Esto quiere decir que la velocidad de la luz es una constante para las dos personas, tanto el que va en el tren como el que está observando el tren, porque ambos están dentro de la simulación, dentro de Matrix. El quebradero de cabeza que trae esto es que el argumento de la simulación tiene dos posibilidades, ¿Somos algoritmos dentro de una simulación, como dice Elon Musk? ¿O hay un gran puñado de seres humanos enchufados en plan Matrix? Esto lo iremos viendo en las próximas publicaciones. Un abrazo amigos.